Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Richard Feynman, Niels Bohr... La historia de la ciencia del siglo XX está repleta de físicos que han sido elevados a la categoría de héroes culturales. Sus contribuciones destacadas, sin embargo, fueron posibles gracias al trabajo de otros muchos científicos, científicos que en muchas ocasiones son olvidados o relegados a un segundo plano. Nuestra intención en este vídeo es justamente recuperar la biografía de uno de esos científicos, de Frank Oppenheimer, hermano de una de las grandes mentes del siglo XX y responsable científico del Proyecto Manhattan, Robert Oppenheimer, y cuya figura nos permitirá profundizar en toda una serie de aspectos que tienen que ver con las estrechas relaciones que se establecen entre ciencia, política y comunicación científica. Frank Oppenheimer se graduó en John Hopkins y posteriormente realizó una serie de estancias en diversos laboratorios europeos, entre los que destaca el laboratorio Cavendish, donde tuvo la oportunidad de trabajar con físicos de la talla de Ernest Rutherford. A su regreso a Estados Unidos, se doctoró siguiendo los pasos de su hermano Robert Oppenheimer en Caltech, donde fue el responsable de sacar adelante un proyecto, una construcción de un espectrómetro de radiación beta capaz de seleccionar electrones de diversas energías a partir de fuentes radiactivas. Entre sus contribuciones más notables está su trabajo dirigido, o que contribuyó, al proyecto Manhattan a partir especialmente de su incorporación al equipo de trabajo de Ernest Lawrence en la Universidad de California, en el Radiation Laboratory, en el cual se encargó de trabajar con los ciclotrones que se dedicaban a la separación de isótopos de uranio, un elemento fundamental para la construcción de las bombas con la fundación del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, también trabajó precisamente en el enriquecimiento de uranio y finalmente fue invitado a participar en los álamos donde bajo la supervisión directa de su hermano estuvo preparando los eh, diferentes aspectos relacionados con el test de la bomba atómica. Finalizada la contienda, finalizada la Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer, Frank Oppenheimer retornó a Berkeley, donde pudo desarrollar un acelerador lineal de protones y finalmente obtuvo una plaza como profesor de física en la Universidad de Minnesota en 1947 para empezar una nueva investigación en rayos cósmicos. Ahora bien, Frank Oppenheimer tenía un pasado que habría de pasarle factura. Ya desde joven, desde que estaba eh, como estudiante de secundaria, había mostrado ciertas simpatías eh, con los movimientos de la izquierda política. De hecho, se casó con Jackie Juan, una canadiense que participaba activamente de la Liga de Jóvenes Comunistas, y ambos, al igual que muchos otros intelectuales del periodo, se afiliaron al Partido Comunista en 1937. Una decisión que, por cierto, no sentó nada bien a su hermano Robert, quien acusó a Frank de que su, acti su activismo político hacía o había hecho que retrasara la obtención de su doctorado. Posteriormente, una vez finalizada la guerra, y como hemos dicho ya, después de las contribuciones más que notables que realizó al esfuerzo de la contienda, se inició la caza de brujas del llamado macartismo. Una presión, una serie de acusaciones que acabaron llevándolo a renunciar a su trabajo en la Universidad de Minnesota. Y que, por cierto, conllevaron la imposibilidad de lograr ningún otro trabajo como físico, ni siquiera en el extranjero, donde recibió varias ofertas, pero que por culpa de la retirada del pasaporte, fue incapaz de aceptar. Finalmente, en 1957, pudo incorporarse como profesor de secundaria, de ciencias, a la Pagosa Springs High School, ¿eh? y a partir del éxito de sus, sus estudiantes, y a partir de las presiones de algunos colegas, acabó un par de años más tarde, aceptando un empleo en la Universidad de Colorado. Este tiempo, en la educación secundaria, hizo que Frank se interesase por la mejora de la educación científica. Una mejora que trató de abordar a partir de la realización de experimentos de laboratorio con los que enseñar la física y para los cuales recibió alguna financiación por parte del gobierno de los Estados Unidos, y de toda una serie de contribuciones al Physical Science Study Committee, un comité, un grupo diseñado precisamente para tratar de mejorar la docencia de la física. Todo ello, y después de pasar una temporada en Europa donde pudo observar las diferentes aportaciones y novedades que se habían incorporado a los museos de ciencia del viejo continente, hizo que al regresar a Estados Unidos fundara el Exploratorium de San Francisco. Un éxito, tal y como ponen de manifiesto las sucesivas réplicas que a lo largo de todo el territorio estadounidense y la influencia que ejerció en todo el mundo, acabaron floreciendo en esos nuevos modelos de museos interactivos, museos science centers, en los cuales se mostraba una visión determinada de la ciencia, de los principios científicos, a partir del entretenimiento. Ahora bien, entendamos el contexto en el cual eso se produjo y estamos hablando de un periodo en el que efectivamente la educación reglada contaba con unos espacios limitados. El éxito de esos centros interactivos, el florecimiento masivo de estos nuevos lugares para explicar la ciencia a través de la diversión y el entretenimiento, ha sido también criticado en la actualidad. De hecho, esas críticas al modelo de museo basado en el Exploratorium de San Francisco están principalmente representadas en lo que se puede ver en la diapositiva, en la idea de que se presenta la ciencia y el progreso de una manera simplificada, en que realmente el conocimiento que acaba obteniéndose de las visitas es superficial y, por último, que muchas de las actividades son dirigidas o van dirigidas hacia la obtención de respuestas correctas. De ahí la importancia de tratar de plasmar en estos centros de comunicación no solamente los principios científicos, sino mostrar también el contexto en el cual se producen, algo que, sin duda alguna, hubiera gustado al mismísimo Frank Oppenheimer.